En años anteriores, la policía siempre permitía que los negocios de bebidas alcohólicas amanecieran vendiendo bebidas alcohólicas y di disfrutando las personas. Este año, el nuevo ministro de Interior y Policía dice que las personas no van a tener ese privilegio ya que no se permitirá que negocios de bebidas alcohólicas amanezcan eh, vendiendo ese producto. ¿Qué opinan las personas al saber que no va a amanecer bebiendo en la calle? ¡Vámonos para la calle! ¿Los osobrosos? Claro que si tenemos que amanecer en el Coteco, si no vamos a amanecer en los cuarteles, en los cuarteles tienen que vender bebidas y de esto. En los cuarteles? cuarteles. O en el palacio, donde quiera. Tú eres el diablo encarnado, así. Es ¿sí? que vamos a caer preso como quiera. Tú lo que quieres es beber. No, vamos a beber y vamos a gozar. Porque para diciembre tenemos que tener la pista abierta, tú sabes. ¿Y, y el trago tuyo y tu romo y tu baño. No, tú sabes. Mi vaina no, yo lo único que tomo a veces, tú sabes. Entonces, ¿para qué tú quieres beber en el palacio si tú tomas a veces? No, es que nos van a agarrar presos y tú lo verás. Vamos todos para allá ahora. Esto se va a poner feo. Y allá va a ser tu discoteca. No, allá tienen ellos que tener una discoteca para nosotros gozar allá. No, yeah. con, ¿Con DJ Matute? Con, con, con y, y Blue No, porque está bien que hagan eso, pero ustedes saben que uno va a tener que salir para la calle. Uno va a ¿No eso. hay nadie que te agarre a ti? No, no, porque dime, uno tiene que gozar la vida. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¿Y tú vas a la vida bebiendo? Claro, y con una malona al lado una malona y qué más? Ah, no, mi cervecita, hey. no, no, no, no, eso no. Mi cervecito y una malona al lado. Pa, pero, no pero tú no puedes hacer eso mismo en tu casa. No, porque tú sabes que uno tiene que salir a la calle para. El, el paquete. Tú eh. sabes. El paquete. El paquete. ¿A ti te gusta el paquete oh, para oh, que, que la a gente lo hacer la fanfarria. ¿eh? No, yo voy a amanecer y con la familia, tú sabes, bebiendo mi de fría. Pero trancado. Trancado. ¿Y cómo tú vas a ir, bulto? Porque a ti te gusta el paquete y la vaina y la discoteca más. No, ganan no, para la calle, una goma, un motor, la policía que se acude. Y si te meten preso y vas para. Preso. Va? Y yo me dejo agarrar. Ay eh, tenés que te agarrarme, que no me dejo agarrar de nadie! ¡Pero va, bebé! Ay qué! ¿Está tú, por arriba de ellos? Ah, por arriba de los policías? Por arriba de ellos, guau. Si te llevan va. el cuartel allá en el cuartel. ¡Que no me puedes agarrar, eh! Es una goma, eh! No, más o menos, un ejemplo, en este año, si no se si no puede salir para la calle, bebé, hay que estar tranquilo por esta enfermedad que está pasando ahora, hoy en día, y si tranquilo en su casa, un ejemplo no tu casa Claro, uno se compra su romito, un ejemplo, porque hay varios demasiado grandes de uno. tú, tú, tú le Cogerlo tranquilo, porque para la calle, lo que uno se puede buscar una enfermedad ahora por esta vaina que está pasando por este COVID y que es 19. Tú me entiendes, okay. tranquilo le recomiendo a este mundazo, que se quede en su casa tranquilo, que no con, casas, a discoteca. con su misma familia y que no vayan a su discoteca. No se muevan mucho, porque la policía, ya ustedes saben. Yo quiero que este año que viene con un Dios por delante, que Este año es que estamos ahora, esta Navidad, este año es la Navidad. Debemos vivir en paz con los demás, vivir unidos y que quiera beber, que beba tranquilo entre la casa, para que no recoja peligro. El nombre mío Sandro. Sandro dice que tiene que beber trancado. trae beber trancado para recoger peligro, los tigres los secuestran a uno y ahí está uno dando pena. Porque no se a su consejo de uno mismo. Este año no se puede amanecer en la discoteca bebiendo. No se va a amanecer en la discoteca. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo, pero como quiera hay que amanecer en la cabaña dando esa con la mujer. ¿Qué? ¿Tú, así que tú ah, lo ah, a los hombres. ¿por que No se puede estar en la calle, ni en la avenida, ni en los negocios, ni nada. ¿Entonces oh, que oh, está rulando? O sea, que la opción es la discoteca, eh, la cabaña, la cabaña eh, eh, los bloques. El ir de trabijo, padre, tú sabes, sí, para, sí, para sí, abrigar el clásico con sí, las mujeres. Sí, <risa> Pero tú vas a amanecer en, en una cabaña ahí no, bebiendo no con el coro. cabaña, yo le voy a dar para ir de fuertazo a la mujer y voy a salir para la calle a Rulay. Sí, no, yeah, no, el hermano no, mío ahí. No, este, este, este es bebé que no, bebe, este es bebé. No, bebé. No, no, no, ¿Tú no bebes? No, yo no. no ¿Estás no, no. de acuerdo con que este año no se pueda beber en discotecas? Entonces eso está bien, bien, bien. ¿Por qué está bien? Pues mejor para cubrirnos más nuestra sí, salud. ¿Y te rinde más dinero? Claro. Ahorita, joven, vaya una mujer ahorita. ¿Qué dice usted que tú vas a estar todos los cuatro? A mí nadie me va a atacar que yo no los míos. ¿Usted va para la calle, bebé? Ah. ¿Pero va a estar cerrado? No, a mí nadie me va a trancar. ¿Por qué? Los míos, míos. Está no, bueno y no, puede, ¿verdad? Sí. Entonces, a ti nadie te va a trancar. ¡No se entreguen! ¡Que estamos dando seguimiento! Yo solo me voy a trancar. <risa> tú agarras el romo y tú vas y te a decir: vamos... a, ¡A mi esquina, la casa! A una esquina de la casa te vamos a montar. Ay, ya, ya. No. Ey, ey, tú lo, Nadie te va a impedir que tú bebes, nadie, nadie pero en mi casa, en tu casa, pero no vas a poder salir. No, no, no es mejor. Bueno, por un lado yo lo veo bien, tú, ¿Tú ves no lo ve bien? Por pues la cuestión de la salud, tú ves no por pues la bien. epidemia que andan, tú ves y Estás bebiendo trancado. Sí, es mejor estar tranquilo en su casa porque el ratón en su cueva dura más. Es que los jóvenes de ahora, usted sabe. Están muy despedigados, muy despediciados. La, la juventud está que le de la vida, señores. ¿El qué? La, a mí se me trayó uno hace seis días, vea. Pero como yo te hago a Dios, mi corazón te ve. Yo no pedo no. Me perdonó. Me perdonó, Dios dio, me dio un chance. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame, por favor. Eso está muy bien, de acuerdo, porque hay mucha enfermedad y uno tiene que cuidarse para cuidar a la familia. Eso está muy bien. Yo apoyo el gobierno. En mi casa yo quiero estar y que estén toda la familia en la casa para que así se eviten de mucha enfermedad que andan aquí en la calle y protegernos uno con otro. Me ve en su casa trancado. En la casa trancado, bebé y comer, hacer lo que quiera, que sea en la casa, que, ponga la, que lo ponga más, que lo ponga a las 6 o a las 5, esto que de queda. Bueno, mi hermano, <ríe> yo no hice ni sé qué decirle. ¿Tú que... estabas planeando una bebedera este año? Oiga, yo planeaba pilas de desacatos, de sábado. ¿Tú pedirías un desacato? Ya te hubieras comprado la ropa de 31. Para... Oiga, yo me la pongo, yo no sé dónde nos la va a poner, sería en la casa para vestirle. ¿En la casa? Pero, pero tú puedes seguir poniendo de la ropa y beber en la casa Exacto, en el plato de mi casa En el plato de tu casa Exacto Hola, emergencias Estoy de acuerdo porque es una ley de gobierno y debemos de cuidarnos todos y respetarnos el distanciamiento social ya que usted sabe que entre más grumelaciones más contagio puede haber Usted, usted, usted, se, usted se va de su traguito navideño en su casa. Eh, gracias a Dios, el 24 no tomo, el 25 me bebo una cervecita, pero me la doy en mi casa tranquilo. En su casa tranquilo, sin problema. Así que les doy a toda la población que mantengan su, su distanciamiento y que se queden en su casa, que eh, traten de cuidarse porque eh, si se cuidan es mucho mejor para todos. No, no. ¿En discoteca? Hay que beber, hay que divertir. El coronavirus, como aquí. Pero que tú puedes beber en tu casa. Sí, pero acá de no dar nota, nada. No da nota. No Tío, sí, recién ahí enviado. ¿Tú, nada de... ¿Tú ¿Te gusta ir paquete y enseñar? Eh, ya tú sabes. Eh. Y dale para adelante. No sé, ¿no? ¿Tú bebieras en, en la calle? No. ¿No te gusta beber en la discoteca? No. Tú vas a beber en tu casa. Claro, tranquilo. Con, con tu mujer trancado ahí. Ya. O sea, que no te, no, ¿Tú estás de acuerdo con la medida? Claro. No, yo sí veo en la calle, pero imagínate que cuidarse del coronavirus. ¿Cómo tú vas a hacer paquetes, el bultos? Bulto? No, en la casa, trancado. Con ¿En tu mamas. casa, trancado? ¿Tirando ah, fotos para redes sociales. sociales. fotos para qué. ¿Para la red no, pa que para chequear? Tira, tira, no, mentira, transmitiendo en vivo, viendo la noche en tren en la casa, trancado. Bueno, yo le voy a decir la baile, que se quiera saber, que se cuide y se quede en su casa. ¿Qué pasa, ¿Tú, no, tú, tú vas a bebé? bebé. ¿Eh? Claro. ¿Y yo soy el enfermo? No, ese doble suelo tú te lo vas a tener en no, yo no tengo doble sueldo, pues yo soy dueño de mi negocio. Ajá, pero tú vas ¿tú va a beber de, de, de todo. Ay, mijo, pero claro que vamos a beber. Aunque sea en tu casa. Hay 23, no, cerca no que de la, la casa, casa, pero no para abajo. No más para discutir. No, hay para cualquiera que quiera morir. ¿Por qué estás de acuerdo? Porque la pandemia está aumentando mucho. Hay que ya tomar en cuenta sobre eso. ¿Por ¿No qué va a beber en su casa trancado? Sí, sí. Inteligente, no. O sea, que ¿Usted no quiere beber en la No, no, en la calle no. En la calle no se puede. ¿Usted bebió en su casa el año pasado? No, en el año pasado no, creo que ahora este año hay que hacerlo en la casa. ¿Amaneciste bebiendo? No, no, pero en la casa más tranquilo. ¿Te gusta más? Sí. Bueno, sí, por la pandemia sí. ¿Con bueno, la pandemia tú estás de acuerdo? Claro, hay que cuidarse, O sea que, que cuidarse, tú, tú te que ves cuidarse. tu homitos en la casa. Eh? Claro, hay que cuidarse. ¿En la casa tú te quedas? Claro. nada. Entonces tú te quieres, tú, tú vas a beber en tu casa, eh? De, de quiera, también, no lo ¿sí No voy a, ir a la discoteca. De la haya, la discoteca, no la bebamos a la discoteca. No, no me hace gracia. ¿Usted nunca le ha gustado beber en la calle? Algunas veces me no bebo mis traguitos, pero me lo bebo de día. ¿Que lo bebe de día? De día, porque ¿para qué de noche? De noche eso, para los cucullos. ¿Y el 31 como a qué no te bebe? sentado. ¿Usted espera ahí, trancado, bebiendo su casa? Claro, trancado. Que la suerte la aprobación que beba trancado? Claro, a todo el mundo que beba trancado, ¿para qué va a salir para la calle? Qué? ¿El macho? Claro que sí. ¿Por qué estás de acuerdo? No ¿Tú se nunca bebió en la calle? No. ¿No te gusta tomar? Sí, pero no en la calle. No en la calle. No. Y, la, no, y que no va a haber discoteca, ni fiestas, ni nada de eso que amanezcan este año. No, no. No se puede. No se puede. ¿Estás de acuerdo en todo? Sí. Tú vas a beber en tu casa. Sí. ¿Te gusta beber en tu casa? Claro. Bebé trancado. Sí. No es cómodo. Libera tu mente. Yo estoy de acuerdo que el gobierno ponga el toque de queda. El 24. El 24. Espérate. Que lo ponga a las 6 de la tarde. A las 6, el 24. Para que nadie salga a las calles. Y el 31. A la misma de trabajo también. también. También. Porque la juventud de este país es que tiene esta pandemia que no se va. Porque la gente somos solo cabezú. cabezú. Más la juventud que todo. No, ahora no se puede hacer aparataje, tú sabes cómo uno hacía prendiendo la velita y toda la cosa. ¿Y este año cómo te Este año, prenderle en la casa, porque no hay de otra. <risa> tú Pero sabes. tú vas a ver trancado. Trancado, como no hay más, como todo el mundo debemos de hacerlo. Y tú pasa? no vas a ir por la discoteca. Nada de eso. Entonces tú estás de acuerdo. Estamos de acuerdo. Está claro, de acuerdo. está bien eso. Ya que esta gente está loca, yo no sé qué le están pasando, esta gente tiene que abrir la discoteca por uno. La y su y no, tú, no puedes, tú puedes beber tu casa. Pero que no es lo mismo. No es lo mismo. Ahí tú sabes que uno ve mujeres y ve el ambiente. Pero dime tú. ¿Y tú y, tu, y, tu, y las mujeres vienen a tu flow? Ay, y todo. Y lo ¿Y lo, y lo cual. Ah, nadie. Pero los flows los van flow los, los vecinos que me ven que paran conmigo. <risa> siempre ahí lado. Porque nadie va a ver tu flow tuyo. <risa> claro. Están palomas. Esta gente tienen que abrir la vaina. Ya bien, estamos hábitos. Ya, ya casi son como ocho meses. ¿Cómo es posible? Bueno. Pero que por, el, por tu salud. Ok, por pues mi salud, pero cada quien con su mascarilla puesta. Dime <risa> tú. Ya con una mascarilla tú resuelves. Exacto. Pero una discoteca. Pero ya dedico, se lo y, pues la pongo. y ya, y estás ready. Y estás ready.